Buenas tardes a todos. Soy Melanie Silek y formo parte del equipo de la red ILAE aquí en el Departamento de Estado. Es un placer darle la bienvenida a esta conversación interactiva en vivo aquí en Washington sobre la creación de una cultura de la iniciativa emprendedora en el hemisferio. En especial, quiero darle la bienvenida a los grupos que nos acompañan en Habana, Managua, Guayaquil y Kingston. En abril de 2015, el presidente Obama lanzó, lanzó la iniciativa ILAE para ampliar oportunidades para emprendedores y activistas de la sociedad civil en América Latina y el Caribe. La red ILA es una comunidad de miles de jóvenes emprendedores, agentes de cambio y líderes emergentes de toda la región. La red se abre a cualquier persona que tenga interés en adquirir las herramientas, capacidades, conexiones para crear cambios positivos. Me acompañan dos invitados distinguidos para hablar de los desafíos que se enfrentan en América Latina y el Caribe. ¿Cómo podemos superar los obstáculos que existen creando una cultura de iniciativa emprendedora? Vamos a escuchar sus preguntas. Pueden hacer login como invitado por Facebook o Twitter. Primero quiero presentar a los ponentes. Me acompaña el embajador David Thorne, asesor del secretario Kerry. Está trabajando para elevar la importancia de la iniciativa empresarial, tecnología e innovación en el Departamento de Estado y su promoción de la propiedad global. El embajador uh, trabajó de 2009 a 2013 como embajadora a Italia y también ha trabajado como inversor, empresario, en varias, varios ámbitos, incluidos consultoría, marketing, bienes raíces y otros. También nos acompaña Maggie, directora de estrategias de software para el grupo de capital de riesgo de IBM. Ella es responsable de compartir ideas sobre mercados emergentes y tecnologías con los empresarios de todo el mundo. Y ahora quisiera pedirle al embajador compartir algunas ideas iniciales para la conversación de hoy. Gracias, Melanie. Y hola, amigos de la red ILAE. Es un placer acompañarlos el día de hoy. Como ha dicho Melanie, llevo tiempo buscando promover la cultura de la iniciativa empresarial a, a través del Departamento de Estado, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe. Como ha dicho, soy asesor del secretario Kerry, quien ha sido gran amigo mío a lo largo de más de 50 años. Yo mismo. He sido empresario, lo fui muchos años antes de llegar a ser funcionario público. Y es un placer siempre hablar con un grupo como ustedes, de personas que desean lanzar sus propios negocios, ser emprendedores, y alentarlos en ese camino que han escogido. Y además, compartir un poco con ustedes sobre lo que he aprendido en, en el camino que he seguido. Un aspecto central, bueno, lo interesante es que la creación de nuevas empresas, el espíritu, o la iniciativa empresarial, ha dado lugar a una gran parte de los nuevos um, empleos en este país. Es muy importante para el futuro en nuestro país y en sus países, y es muy importante que esta actividad empresarial se fomente. Y para hacerlo, es importante crear un ecosistema favorable para la iniciativa empresarial. A modo de introducción, quería explicar un poco en qué consiste esto y explico, explicar cómo ustedes podrían ayudarse en sus países promoviendo no solo sus propias actividades, sino las políticas, ciertas políticas a nivel nacional para crear este entorno que que favorezca la iniciativa empresarial. Como he dicho, he sido emprendedor y también funcionario de gobierno. Y por tanto, voy a procurar uh, presentar ambas perspectivas uh, en términos de, de lo que podría ayudar en este sentido. hablamos mucho de, de proteger las ideas, no hablar con nadie no compartir ideas con otros. En Estados Unidos, sin embargo, la cultura es otra. Siempre se comparten estas ideas. Los jóvenes se reúnen, hablan de lo que están haciendo, comparten las mejores prácticas. Y esto es importante. Porque eso crea una, un entorno muy activo, muy dinámico. La, ahora, la forma de hacer las cosas es de mover de manera rápida, actuar de manera rápida. Y pronto voy a hablar de um, la propiedad inte intelectual. Pero lo importante aquí es que los que actúan más rápido son los que más éxito tienen. Deben actuar. Rápido, porque su idea no va a ser la única idea, no va a ser la primera vez que alguien ha pensado algo similar. Y es así como se mantiene la ventaja. También quería decir que debe buscar un mentor. Conozco un grupo llamado Endeavor una empresa asesora que ha trabajado mucho en América Latina, exploran distintas mejores prácticas. Y lo que han descubierto es que los jóvenes emprendedores que logran encontrar un mentor, un empresario exitoso en su propio país van a tener mayores posibilidades de tener éxito en su propio negocio. Um, por un factor de 10, de van a tener 10 veces el éxito o las probabilidades de tener éxito. Y por tanto, recomiendo que ustedes busquen a una persona que ya haya tenido éxito en su país, el país desde el cual estén escuchando. Buscar forjar una relación con esa persona para obtener apoyo, no solo económico, sino en términos de mejores prácticas, lecciones aprendidas, porque eso les va a ayudar en sus esfuerzos. También quisiera recomendar que eviten utilizar dinero prestado. Sé que en muchos países, Um, no sería tan común hacer esto, pero hay lugares del mundo, por ejemplo, en Italia, donde fui embajador, es muy común esa práctica. Pero eso agrega una carga adicional. Y en muchos casos, una carga difícil de superar. Si buscan a amigos, familia, inversores, ángeles, um, si encuentran una empresa de capital de riesgo, esa es la forma de hacerlo. Eso a modo de advertencia, porque si, si no se financia bien una buena idea, puede ser muy difícil. Ahora, claro, obtener los fondos, eso representa uno de los grandes obstáculos. De eso hablará Deborah también. Y es difícil encontrar, dar ese segundo paso, porque primero viene desarrollar la idea, pero luego ya se tienen que recaudar los fondos para implementar la idea. Ahora, hablándoles como funcionario de, de gobierno, hemos. Liderado distintos programas sobre la innovación. Débora de IBM ha participado en, en estos programas. Hemos visitado distintos países, los países de ASEAN, de Latinoamérica, por ejemplo, Colombia y México. Y en estas visitas buscamos fomentar la participación de nuestra embajada en estas áreas reunir a los emprendedores en estas áreas y convencer a los gobiernos y los ministros con los cuales nos reunimos. En, um, uh, recomendamos que busquen nuevas políticas para fomentar la actividad empresarial. Una cosa interesante, cuando estuve en Cisco en España, me reuní con un representante de esa empresa grande, Cisco, y lo que dijeron era que no solo nos interesan los emprendedores y sus ideas, también consideramos los entornos de, y los climas de negocio, lugares, entornos que fomenten la actividad empresarial. Hay áreas en que vamos a atender más o confiar más en apoyar una idea. Porque si la persona, por muy buena idea que tengan, si se encuentran en un entorno desfavorable, más difícil. Es otra razón por la cual es importante fomentar un entorno más favorable para la actividad empresarial. Ahora, existen, bueno, son varias las cosas que quisiera mencionar. Primero, es importante limitar los procedimientos burocráticos para lanzar un nuevo negocio. Los gobiernos pueden crear una política en que es posible lanzar un negocio en un solo día. En Estados Unidos cuesta 200 dólares aproximadamente. Si un país hace que sea más fácil lanzar un negocio, va a haber más actividad empresarial. Segundo en cuanto al cierre de un negocio. Puede sonar raro, pero es un desincentivo. Es un pro, es difícil. Es un obstáculo para una persona crear un negocio si no sabe lo que va a ocurrir si, si falla, si fracasa el negocio, si la la persona no va a tomar el riesgo si va a hacer o crear grandes problemas para él o ella y su familia, etcétera, entrar en bancarrota. Tener buenas leyes de bancarrota también es muy importante. Y por último, luego los incentivos fiscales, un buen código fiscal también puede servir para fomentar esta actividad empresarial. Luego hay otros aspectos más amplios, pero también importantes. Um, un sistema educativo, un entorno educativo que um, crea un entorno en que existen muchas personas con títulos um, que fomente la transferencia de tecnología. Normalmente, cuanto mayor el nivel de educación, mayor el nivel o el, el número de empresas nuevas, uh, también las leyes, um, que, leyes laborales. Por ejemplo, en Italia, las leyes laborales um, son, um, crean un entorno no favorable una empresa con más de 10 empleados no puede despedir a nadie y, por tanto, pocos quieren lanzar un negocio de ese tamaño. Esas son as maneras en que los países sí pueden fomentar la iniciativa empresarial. La protección de la propiedad intelectual también es muy importante. Ya mencioné la idea de actuar de manera rápida. Esto es lo más los va a proteger, pero si sí existe protecciones para los uh, en forma de patentes, por ejemplo, eso también uh, favorece la actividad empresarial. Creo, bueno, voy a mencionar la idea de tecnologías financieras, fintech. Estados Unidos ha Vertido más de 20 mil millones de dólares en esta área. Casi todos los días se, se lee más sobre blockchain, bitcoin y esas tecnologías financieras. Eso no es algo que haga el gobierno, pero ustedes deben entender que el entorno está cambiando en términos de las formas en que se intercambia dinero. Y cuanto más puedan aprender sobre estos temas, mejor. Ver cómo se está haciendo en este país y otros, porque es el futuro. Y por último, quisiera decir que en los países latinoamericanos que yo he visitado, he visto que el fracaso eh, es, crea una especie de estigmatización. Las personas tienen miedo. De fracasar. Y quiero decir que en Estados Unidos se ve de otra manera. El fracaso se ve como una manera de, de aprender a una. Las, las instituciones van a invertir en una persona que haya fracasado porque a esa persona la ven como como una persona con más experiencia. Y eso no impide el éxito en el futuro, todo lo contrario, más probable uh, el éxito. Porque muchos de los emprendedores fracasan dos o tres veces antes de encontrar um, la manera, la mejor manera de hacer las cosas. Entiendo que en muchos países, los entornos no favorecen esto, pero. Yo les invito a, a superar esta idea de, de que es imposible tomar el riesgo o, o arriesgarse por miedo al fracaso. Bueno, esas son algunas ideas iniciales. Y con esto quiero ofrecerle la palabra a Débora. La veo en pantalla, no la escucho. Pero ella es mucho más sabia que yo en estos temas. Tiene gran experiencia porque viaja por todo el mundo. Con IBM fomentando este espíritu empresarial. Por eso, Débora, como siempre, aguardo con ilusión sus palabras. Gracias, David. Ah, sé que nos vamos a ver en Argentina la próxima semana. Bueno, aquí represento dos instituciones: primero la empresa IBM y por otro el Valle del Silicio. IBM. Es una empresa con más de 100 años de experiencia. Tiene 380 mil empleados, pero sigue teniendo ese espíritu empresarial y apoya a emprendedores en otros lugares. ¿Por qué es tan importante para una empresa grande la iniciativa empresarial? Bueno, nos beneficia de varias maneras el apoyo a los emprendedores. Logramos conocer a nuevas empresas que podrían convertirse en socios en un futuro, empresas que podrían ser adquiridas. Aprendemos sobre nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías, nuevas formas que existen en otros lugares, en otros países. Y también podemos aprender sobre lo que están haciendo las nuevas empresas, cómo está fluyendo el dinero, en qué están invirtiendo las empresas de capital de riesgo. Y podemos ayudar a toda la industria. Si somos buenos ciudadanos en la industria de la tecnología, si apoyamos a nuevas empresas con nuevas tecnologías, etcétera. Todos benefician. Es bueno para el sector, bueno para nuestra empresa. El embajador mencionó la mentoría y es importante ser buenos mentores. En el Valle del Silicio, donde me encuentro ahora, existen muchas lecciones a aprender que podrían aplicar ustedes a su propio entorno y sus negocios. Aunque es un error duplicar. Algo. Ustedes no quieren ser el Valle del Silicio de La Habana. Lo que quieren hacer es aprovechar las lecciones del Valle del Silicio, pero adaptarlos a su realidad, su forma de hacer las cosas, su ecosistema. Pueden aprender mucho sobre el Valle del Silicio y podemos hablar de algunas de esas lecciones. El embajador mencionó un par de aspectos. Primero, la. La apertura que aquí tanto se intercambia, todos tienen interés en aprender unos de otros y la transparencia, esa apertura es parte de la cultura del Valle del silicio También hay muchas personas aquí que actúan de manera muy rápida, personas muy ambiciosas. Si les interesa crear un gran negocio, tener mucho éxito, contratar a muchos empleos, apoyar la comunidad, todo esto es muy importante aquí. Es el factor que explica el gran número de empresas en el Valle de Silicio por los deseos que tienen las personas. Pero incluso en una empresa grande puede existir el espíritu hay personas aquí que desarrollan nuevas cosas, nuevas ideas, proponen nuevas líneas de negocio. Esto a través de la universidad. Esto puede ocurrir en las grandes empresas y también en el ecosistema de las nuevas empresas. en un buen Cuando existe un buen contexto por las políticas de, políticas de gobierno, eso es importante, pero también es importante lo que hacen ustedes entre sí. Yo pediría que si alguno de ustedes tiene éxito, que, que prometa ser mentor y ayudar a nuevos emprendedores acompañarlos, ayudarlos. Esto se puede hacer en un contexto educativo. Una excelente experiencia en Yakarta fue cuando visitamos una escuela profesional en que un, un grupo de jóvenes de 16 años estaban presentando sus productos, sus planes de negocio. Algunos de los productos ya se estaban fabricando y eran Jóvenes, niñas y una mujer con 16 años presentó, se presentó como vicepresidente de mercadotecnia. Y esta es mi idea. Y fue algo tan alentador ver esto. A medida que van aprendiendo más, pido que también vayan a las escuelas a ayudar a los jóvenes que los siguen. Gracias, Débora. Entre lo que ha dicho usted, lo que ha dicho el embajador Thorne, ya podemos pasar a las preguntas y respuestas. Vamos a pasar al grupo que nos acompaña desde Habana para la primera pregunta. ¿Listas para formular su pregunta? Tengo cuatro preguntas en realidad. La primera. IBM tiene una incubadora de empresas dentro de, de IBM. Sí, excelente. Sí, IBM cuenta con una incubadora de negocios en Cuba. Débora? No contamos con una incubadora dentro de Cuba. No contamos con una incubadora de startups en ningún lugar, porque nos parece importante trabajar con las incubadoras y aceleradoras allí donde existan. Vamos a Birmania, por ejemplo, y ahí entramos en alianza con esa incubadora. Aquí incluso en Estados Unidos no contamos con incubadoras propias. Trabajamos con las que existen aquí como y startups. Algunas de las incubadoras son de las universidades, otras son del gobierno, otras son financiadas por inversores ángeles. O empresas de capital de riesgo y nos reunimos con ellos. Gracias. Desde Facebook, ¿cómo pueden los becarios y la um, contribuir a una cultura de iniciativa empresarial en sus respectivos países y en el hemisferio entero? Embajador, ¿cómo pueden los participantes en los programas de intercambio ayudar en este ámbito? Bueno, primero diría que um, deberían crear una, una red entre sí. Son un grupo definido y la actividad empresarial me parece que depende de un entorno de apoyo, una red. Necesitan el apoyo de otros para poder enfrentar los desafíos que existen. Entonces, si sí, el grupo de participantes en ILAI pudiera mantenerse en contacto, intercambiar ideas y prácticas. Ese sería un primer paso. Bueno, y la idea de, de las incubadoras que mencionó Débora. Si pudieran crear una incubadora, crear un espacio, invitar a otros a ese espacio para incubar nuevas ideas y lanzar pequeños negocios de manera conjunta. Eso, es, eso sería muy importante. No es algo que el gobierno pueda hacer muy bien. Pueden ofrecer el espacio, quizás, pero son ustedes quienes tendrían que aportar el dinamismo, la energía para hacerlo. Y luego sí si, um, sería importante ponerse en contacto con grupos de la comunidad y del gobierno para encontrar el apoyo y sembrar las, um, las semillas para un ecosistema más favorable para la iniciativa empresarial. También sería importante encontrar a los inversionistas que desean apoyar este tipo de ideas. Pueden invitarlos a escuchar sus ideas. Esto tiende a ser muy orgánico, empezar a hablar de ideas, encontrar a las personas que tengan los fondos, disponibles para invertir en estas ideas y así nacen los negocios. Lo que estoy describiendo es un proceso orgánico, pero ustedes son el factor clave. Tienen que ser el motor. Y todo empieza con un grupo de jóvenes líderes. Y eso ya existe, ha sido definido en el grupo ILAE. Bueno, creo que Managua está lista para formular su pregunta. Adelante. Hola. En uh, general, yo solía trabajar para I'd pero me gustaría saber qué significan cuando dicen que los owners de empresas no están aquí para cobrar pagos, cuando dicen que los negocios están dirigidos por outside bosses o managers. Do you have any explaining about those entrepreneurs that claim their bosses and managers are outside the country, while we, we do our jobs, working, trying to grow our incomes, and finally they don't pay by the law, and they are establishing these uh, in this city, even the the contact centers and, and some other uh, businesses running by entrepreneurs. We're trying to get a. Uh, um, of the businesses or in order to what they guide and sometimes they they make us go backwards because uh we don't we never get the the agreement they supposed to give us do you have any information about it because they don't give us the, the much information we need gracias por su pregunta voy a reformularla me está preguntando cómo podemos trabajar con los emprendedores que están dentro de los países y fuera de los países. Porque si están colaborando, existe una tensión entre los emprendedores y las empresas externas. Y si se desea fomentar la actividad empresarial, ¿cómo se puede enfrentar este desafío? Embajador. Sí, puedo iniciar, pero luego invito a Débora que me acompañe en esto. Creo que en el Departamento de Estado, una de las cosas que trato de hacer es celebrar estos programas sobre innovación. Son como unos talleres, los he hecho eh, en Cuba, no en, no en Managua, no en Nicaragua. Y la idea es dinamizar ese entorno. Es una manera en que el gobierno puede reunir grupos como estos para fomentar esta actividad. Y una de nuestras especialidades, digamos, es eh, convocar reuniones, reunir a personas para hablar de estos temas. Y en nuestros talleres de innovación, pues hacemos varias cosas. En primer lugar, buscamos que las embajadas participen más con el público, que se conviertan en un puente entre lo que ocurre aquí en Estados Unidos y las innovaciones que se están dando en ese país. Para enterarnos también dónde se encuentran las incubadoras, quiénes son posibles inversores. Y tratamos de ofrecer algún tipo de facilidad, para establecer redes, contactos, esto mediante la embajada, para que estén en contacto con este entorno empresarial. Otra cosa que podemos hacer, y es parte de estos pues, programas de innovación, es convencer al gobierno y también hacerlos conscientes de maneras en que ellos pueden crear un entorno propicio, tener sitios donde los empresarios se puedan reunir, invitar, digamos, a jóvenes a distintos sitios en Nicaragua para que se conozcan, tengan interacciones sociales. Creo yo que los gobiernos de ustedes pueden hacer mucho en este sentido. Y, bueno, lo dejo hasta ahí, pero realmente, es mucho lo que se puede hacer. Si uno hace lo que está haciendo con energía, es como lo que decía Deborah acerca de la visión. Realmente, cuando uno hace las cosas con energía, eso atrae energía del mismo tipo. Entonces, cuanto más puedan dedicar esa energía a crear un grupo, más energía será atraída a esa actividad. Eh, son algunos métodos que creo yo son, que son importantes para atender esos puentes entre los países de ustedes y Estados Unidos y lo que se está haciendo aquí. Quizás Deborah tenga algo que agregar. Sí, yo creo que la pregunta tenía mucho que ver con la idea de trabajar para una empresa eh, emprendedora valga la redundancia, pero que no se encuentra en el mismo país. Entonces, hay un modelo, por ejemplo, que vemos en Israel y en otros países pequeños, en los que un grupo de empresarios crea una nueva empresa, pero realmente la empresa no puede crecer ahí. Entonces, los altos mandos se mudan a Estados Unidos, a, a Inglaterra, pero el trabajo, digamos, la actividad productiva sigue realizándose en ese país. Entonces, en ese caso, hay un vínculo estrecho entre eh, los directivos y quienes están haciendo el resto del trabajo. Y tiene que haber unas normas y políticas para que todos estén sintonizados y alineados hacia la misma meta. Hay otros casos en los que estas nuevas empresas establecen una nueva empresa en Francia, por ejemplo, y contratan personas en otro país para trabajar para ellos. Y en ese caso, el vínculo entre los empleados y los directivos no es tan estrecho. En Nicaragua y en otros sitios donde han ocurrido cosas así, pues es hora de utilizar la red como el e la red light y otras maneras de tratar de establecer mejor comunicación entre ustedes y las personas para quienes trabajan de manera que haya transparencia y todos sean tratados de manera justa. Muy bien, gracias Deborah y embajador Thorne. Vamos a volver a una pregunta en línea de Alex. El acceso al sistema de la banca es difícil. No se puede cobrar por Paypal ni por otros métodos de este tipo sin una cuenta en América Latina que tiene que que ver la tecnología con la manera en que realizamos nuestras transacciones de negocios. Pues sí, según yo entiendo el tema. Como yo no utilizo Venmo y otros métodos de este tipo, no estoy tan seguro, pero lo que he visto, por ejemplo, en el caso de mi hija, que tiene 27 años, es que ella no tiene chequera, apenas si tiene una cuenta bancaria, porque tantas de sus transacciones se realizan entre ella, sus amigos, algunos distribuidores, directamente. Creo que sí tiene una cuenta bancaria, eso sí, pero no la utiliza de la manera tradicional. Entonces, no estoy seguro cómo son las prácticas en los países de ustedes, por ejemplo, si necesitan una cuenta bancaria para realizar transacciones financieras. Entonces, no sé, Deborah, comprende, tiene mejor eh, comprensión de esta situación, pero creo que en todo caso lo que hace la tecnología es permitir transacciones de manera mucho más fácil traslado de, de fondos. El flujo de las finanzas creo que está ocurriendo eh, de manera mucho más fluida ahora que antes. Y en algunos de estos sitios eh, de tecnología financiera creo que puede haber respuestas para quienes eh, busquen información. Y realmente hasta ahí llego yo con esta pregunta, porque la mayoría de la gente cuenta con una cuenta bancaria. No sé, Débora, si ¿sí tendrá algo que agregar. ¿Tiene cuenta bancaria? Mucha gente o la mayoría de la gente en otras partes del mundo no tiene cuentas bancarias. Hay nuevas empresas, algunas que ya son un poco más maduras en África, en las Américas, en Europa y en otras partes del mundo. Y son distintos tipos de empresas. Por ejemplo, puede haber una transferencia de fondos de una empresa a otra mediante un teléfono móvil sin utilizar la banca. Esto lo administran las eh, telefónicas, no sé, en Nicaragua, en el Caribe si se utilizan esos sistemas, pero en todo caso son muy comunes en todo el mundo. En segundo lugar, hay nuevas maneras de realizar transacciones en las que una persona puede enviar por texto una suma de una persona a otra. Conocimos el embajador y yo a los representantes de una nueva empresa que hace esto. Las personas que están fuera del país, pueden mandar por texto dinero a sus familiares, etcétera. En las Filipinas, la empresa lo que hizo fue establecer ellos la relación con Paypal y con las tarjetas de crédito. Y estas empresas nuevas, individuales, pequeñas y los consumidores no lo tienen que hacer ellos. Pueden utilizar los servicios de esta empresa que ya han establecido estos sistemas. Entonces, estoy de acuerdo con el embajador cuando dice, revisen la información que hay en línea, sistemas alternativos de pago, banca móvil. Vean qué pueden encontrar que les sirva donde se encuentran. Por último, hay empresas como TransferWise de Londres, por ejemplo que realizan remesas transfronterizas. Pagar a una persona dentro del país es muy diferente que tratar de pagar a alguien en otro país y mediante el sistema de la banca es muy costoso. Entonces, hay muchas empresas nuevas que nos permiten evitar la banca y hacerlo de una manera mucho más económica. Vamos a ver el grupo de La Habana. Si tienen alguna pregunta más adelante, ¿están listos? La pregunta tiene que ver con alternativas al endeudamiento en los países en desarrollo. ¿Qué alternativas hay que tengan sentido, por ejemplo, en Cuba? si sí, no existen otras opciones. Pues Cuba es un caso complicado. Recién se está viendo un sistema en el que hay más propiedad por parte de la sociedad. Y no sé en términos específicos cómo funciona la banca en Cuba. Yo no he realizado transacciones allá. Pero como les decía, siempre conviene más contar con un grupo de inversores. Y, pues, eh, primero nos acercamos a nuestros familiares y amigos para ayudarnos a demostrar el concepto de nuestra empresa para dar esos primeros pasos. Y creo que va a ser difícil en esa etapa lograr que una institución les preste dinero. Puede ser más fácil lograr que personas eh, particulares les presten el dinero, pero entonces el problema es el que les mencionaba antes, que hay que pagar esa deuda. Y solo un par de empresas nuevas de cada diez logran sobrevivir. Lo más probable es que no, no logren el éxito. Es una probabilidad fuerte que hay. ¿Para qué ponerse a uno mismo en esa situación? Es bastante carga ya sin tener que pagar una deuda. Entonces, lo más aconsejable es encontrar otros dispuestos a compartir esa experiencia con ustedes, a invertir en esa empresa. Por lo general, no es necesario que inviertan mucho dinero, por lo menos para la primera etapa. Y creo que en Cuba es más difícil, sí, porque no hay una larga trayectoria de empresarios privados, cuentapropistas. Entonces, por esa razón, es un poco más complicado para ustedes en el entorno en el que se desenvuelven crear una empresa, un emprendimiento privado. Creo que el gobierno está aprendiendo, se está adentrando en el tema, creo que están buscando fomentar un buen entorno para los cuentapropistas. Yo no he tratado de fundar una empresa en Cuba, si es que no conozco muchas de las dificultades que van a encarar, pero sí les recomiendo que busquen siempre la inversión y el apoyo de sus familiares y amigos. Debbie tiene algo que agregar antes de pedir la próxima pregunta. El grupo que nos ve, eh, si hay distintas maneras de obtener el capital. No sé si están a disposición del público en Cuba, pero quizás si lo estén pronto, si no lo están ahora. Hay, por ejemplo, más de mil grupos de capital de riesgo en todo el mundo, en todos los sectores, la banca, telecomunicaciones, entretenimiento, eh, ciencias, lo que nos podamos imaginar. Y en cualquier sector económico podemos estudiar qué empresas podrían ser socios nuestros y pedirles eh, fondos y, sí, claro, habría que darles parte del capital de la empresa, de la propiedad de la empresa, pero es una manera de obtener fondos. Otra manera de hacerlo es lo que llamamos eh, crowdfunding que es el financiamiento por multitudes eh, colectiva, la, la financiación colectiva. Eh, entonces esto, el capital riesgo por parte de otras empresas, son dos alternativas que pueden estudiar. Muy bien, Managua, próxima pregunta. Um, hello, my name is David. Um, I wouldn't like to, I mean, I don't want... Más que una pregunta, lo que tengo es un comentario acerca de mis experiencias. Sé que no tenemos mucho tiempo. Sí, adelante. Adelante, pero si puede ser breve, se le agradece. Escuché hace poco un consejo de cómo fundar una nueva empresa, pero él dijo que él no lo ha hecho en nuestros países. Pero yo sí lo he hecho, así es que quiero comunicarles un poco de mi experiencia con mis negocios aquí. Yo empecé hace unos años, empecé a tratar de aprender cómo era el mundo de los negocios, cómo fundar una empresa. Porque cuando vemos, por ejemplo, una semilla de mango, hay mucho mango aquí en Nicaragua. Es una fruta que tenemos en grandes cantidades. Vemos la semilla, vemos la fruta, dentro lleva la semilla. Entonces, lo que se supone que hagamos es tomar la semilla de cada fruta y plantar un árbol de manera que en el futuro tengamos más fruta. Y pasa igual cuando obtenemos capital. Por ejemplo, uno tiene su empleo, no gana mucho dinero, uno recibe suficiente dinero para pagar las cuentas, para alimentarse, pero aparte hay que tener esa semilla para fundar un negocio. Por ejemplo, se puede empezar con publicidad o con un producto. Gracias. Creo que la analogía es muy interesante, una perspectiva diferente que compartir. ¿Algún comentario sobre la imagen de la semilla, de la fruta? Bueno, yo agregaría que hay que regar esa semilla, hay que darle agua, hay que dedicarle mucha energía a esta idea. Pero, correcto, el proceso natural del que nos habla usted se refiere también, por supuesto, a una nueva actividad empresarial también. Bien, no es natural realmente en el sentido en que lo es la manera en que crece una planta, es algo que tenemos que fomentar nosotros de las maneras que ya hemos explicado, pero sí le agradezco esa analogía interesante compararlo con cultivar una planta y espero que tengan muchas semillas que puedan regar. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Sigamos adelante. Tenemos una pregunta desde Kingston, Jamaica. ¿Qué oportunidades de financiamiento sugerirían para los empresarios sociales o emprendedores sociales? ¿Alguna respuesta, Deborah? Sí, el, la iniciativa empresarial social se ha vuelto un concepto muy popular, se entiende mejor hoy en día. Eh, se dictan clases sobre este concepto en las universidades. Fui a San Diego, a la Universidad de San Diego, eh, a tomar un curso. Y había decanos de 150 universidades ahí compartiendo sus experiencias y, pues, dictando clases acerca de cómo hacerlo. O sea, que hay oportunidades de financiamiento. Lo pueden buscar por Google también. Hay ciertas empresas de capital de riesgo que son como las empresas de capital de riesgo tradicionales, pero solo financian proyectos para el bien social. No son obras de caridad, quieren que sean empresas eh, con fines de lucro, pero solo financian aquellas empresas que realizan un bien para la sociedad. Y el financiamiento colectivo, el crowdfunding, también es una opción. Pueden encontrarlo en internet, Invested Development. También está el fondo Acumen, que opera en todo el mundo. Hay muchas más hoy en día que antes. Así es que yo creo que les va a ser posible encontrar algo que les sirva. ¿Algún comentario al respecto, embajador? Sí, solo quería decir que me alienta mucho ver que haya tantas personas interesadas en la iniciativa empresarial social, no solo eh, buscando el lucro, sino el bien de la sociedad. Y los principios son los mismos. Siempre me inspira a ver que los jóvenes realmente quieren tener una influencia positiva en su sociedad mediante su empresa. Y me había olvidado de mencionar el financiamiento colectivo, que se está convirtiendo realmente en una parte esencial eh, de la manera de fundar nuevas empresas en Estados Unidos y espero que en otras partes del mundo también. Muy bien. Vamos a aceptar una pregunta de Guayaquil, Ecuador. Adelante, Guayaquil. ¿Qué ofrece Estados Unidos en cuanto a incubadoras en América Latina? Pues lo que yo sepa, no hay programas específicos para las incubadoras, salvo en los casos en los que participa la embajada, que trata de facilitar eh, reuniones o reuniones de los hackers, que es algo que hacíamos en Italia también, es un hackathon, le llaman. Son normalmente estudiantes universitarios que se reúnen y pasan un fin de semana juntos. Se bebe mucha cerveza, se come mucha pizza, pero en todo caso a la vez buscan proponer soluciones a distintos problemas. Es una especie de lluvia de ideas, es divertido y en algunos casos se generan muy buenas ideas. Y en la embajada en la que trabajaba yo allá, nosotros patrocinamos varios de estos programas. ¿No hay algo formal que esté haciendo el gobierno de Estados Unidos o el, la, el Departamento de Estado de del país, personas como yo y mi colega Deborah, tratamos de hablar de esta manera a los jóvenes en todo el mundo. Tratamos de lograr que nuestras empresas participen más en esto, que presten atención a este ámbito. Porque en muchos casos, puesto que es algo nuevo, no es algo con lo que tengan mucha experiencia, quizás los empleados durante su carrera. No lo hacen mucho, pero vemos en todas partes del mundo estas incubadoras o estas estos emprendimientos a los que les va bien, crecen. Realmente están creciendo por, toda, por todas partes del mundo, se están propagando. Y existe una fascinación en todo el mundo con este tipo de actividad. Y, pues, aunque están muy lejos de Silicon Valley, del Valle del Silicio, es muy importante para el aspecto eh, de las empresas sociales eh, y también para la prosperidad del país, o sea, para la sociedad y para la economía. Es algo muy importante. Entonces, el Departamento de Estado está empezando a hallar maneras de patrocinar, de facilitar este tipo de actividad por medio de las embajadas. Bueno, volvamos a La Habana. La Habana alguna pregunta? I'm Sandra Sutolongo. I am um, accountant and my husband and me, we are in uh, the social community project and, and um, this community project is like uh, with seniors, kids and um, all the community in ecological, uh, soccer and uh, sport, uh, for example, and it's difficult for us to uh, Half the pro the profits the it. so for that reason it's the question. So uh, she has a nonprofit organization and she's saying, well, um, what are the best forms of sustaining a nonprofit organization so and seeking investment for a nonprofit organization? Because a lot of investors are looking for for-profit investments. Entonces, ¿cómo atraemos la inversión en organizaciones sin fines de lucro? Ya que no va a haber eh, beneficios, utilidades para los inversores. Pues es como otros casos eh, en los que puede haber utilidades, pero en general, claro, el éxito de una empresa la impulsa hacia adelante. Y esto le permite tener un impacto aún mayor en la comunidad, por lo que a veces es bueno tener eh, organizaciones con fines de lucro. Y como decía anteriormente, es la energía de ustedes la que va a generar ese impulso que a su vez va a traer el interés y el apoyo que necesitan. El aspecto del crowdfunding que mencionaba Débora, existe, funciona. Si los mecanismos de transferencia de fondos no están bien desarrollados, claro, va a ser más difícil. Pero hay una tradición en muchos países, incluso otros países los ¿no? Estados Unidos en los que la sociedad desea ver que se realice un proyecto y contribuyas en una un financiamiento colectivo hay veces que no hay maneras fáciles de hacer las cosas hay que pedir el apoyo hay que trabajar hasta que lo logremos debo algún consejo para estas organizaciones sin fines de lucro que quieren ser atractivas para los inversores Sí yo soy parte de la junta directiva de una un fondo de este tipo aquí en Silicon Valley. Y es un trabajo difícil. Y lo que hacemos es encontrar quienes nos patrocinen. Algunas son empresas grandes, otras son empresas jóvenes o nuevas recién empezando a cosechar éxitos. Otros son uh, fondos de capital de riesgo eh, que lo que están realizando no es una inversión, sino una alianza. Eh, si lo presentamos de esta manera, no estamos entregando parte de una empresa porque no va a haber necesariamente eh, ganancias o beneficios que compartir, pero organizaciones que van a poder participar en algo positivo para la comunidad. Y a veces no es fácil encontrarlas, pero sí existen. Muchas gracias, Deborah. Hemos tocado muchos temas el día de hoy. Parece que nos estamos quedando ya sin tiempo. Quiero darles a nuestros invitados la oportunidad de resumir algunos algunas últimas reflexiones. Los dos mencionaron los mentores. Eh, pensar que el fracaso puede ser algo positivo también. Bueno, les doy un momento para resumir sus consejos. Sí, quiero repetir un par de comentarios que hice. ¿Realmente es necesario crearse? una red de personas que piensan de esta manera, que se alinean con nosotros y nos apoyan en lo que queremos hacer. No es fácil, no es fácil ni siquiera en Estados Unidos. Hay mucha competencia. Todos compiten por los fondos, por ideas, por todo. Y quizás en el país de ustedes eh, la competencia sea diferente o haya más bien una resistencia por parte de la sociedad. La sociedad no está acostumbrada a este tipo de actividad. En este caso, son ustedes pioneros que son muy importantes para eh, sus respectivos países. Y yo les insto a que sigan intentándolo, a que le pongan muchas ganas a lo que están tratando de hacer. Y que no se desanimen, no se preocupen por el fracaso. Y sí es una labor ardua, no cabe la menor duda, exige valor, esfuerzo. Pero lo que están haciendo es muy importante para su país y para su propio bienestar y el de sus familias. Así es que sigan adelante. Muy bien, Débora. Yo estoy de acuerdo en que la red es lo más importante. IBM me paga a mí para viajar por todo el mundo y conocer personas y crearle una red a mi empresa y para ellos mismos que son parte de la red. Y en muchos casos esto tiene consecuencias inesperadas y maravillosas. No siempre podemos prever cuál va a ser el resultado cuando conocemos mucha gente, pero la mejor manera de lograr el éxito en los negocios es conocer el mayor número de personas posibles que quizás nos puedan ayudar a obtener clientes o empleados. Eh, financiamiento. Para algunas personas es muy difícil entablar esas relaciones sociales, especialmente en algunos países, pero lo mejor es salir. Si la universidad eh, patrocina algún tipo de reunión o encuentro, asistan. Si hay grupos que se reúnen eh, a la hora del desayuno a hablar de estos temas, asistan. Y pueden crear estos grupos ustedes mismos e invitar a las personas con quienes quieren tener contacto. Esa sería la manera más inteligente de hacerlo. Muy buen consejo ese que tener en cuenta. Y nos alegra mucho que todos hayan estado con nosotros hoy. Ha sido una conversación muy amplia, muchos temas que hemos tocado. Y hemos visto lo importante que es ser parte de una red y también ser parte de una red como la red Eli. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, especialmente los miembros de nuestra red. Gracias a los estudiantes de la Universidad Kaiser, en su campus latinoamericano. Y si no son parte de la red Eli, se pueden inscribir en Eli.State.gov. También por Facebook y Twitter se pueden unir a nosotros. Muchas gracias nuevamente.